Hola mis Curlis, bienvenida a vuestro canal de Youtube, Este es Curly Mange, yo soy Carmen Mange y hoy estoy aquí para hacer este sorteo de maquillajes, vale? así que si queréis saber más sobre el sorteo, sirvió en este vídeo y ya estoy aquí, pues nada, estoy súper contenta de estar aquí otra vez, de hacer nuevos vídeos porque he estado súper liada y no he podido entonces, para empezar el año, sorteo, vale? voy a sortear estos tres maquillajes que compré en Primark, ok? están nuevos, no los he abiertos porque el sorteo era para el verano pero como estábamos en un momento súper covid que no se podía ni enviar ni entregar ni nada pero sabes eh, pues no se pudo hacer nada entonces pensé vale Curly hazlo cuando empiece el año 2022 que siempre viene bien el recibir pues nada un regalito para para elevar el ánimo ¿de acuerdo? entonces el sorteo es a nivel solo continente ¿vale? Eh, no va a ir fuera <risa> lo siento canarias Plantarte me gustaría pero de momento, pues lo voy a enviar solamente a nivel continente, ¿de acuerdo? Entonces, y a nivel España nada más, ¿vale? Solamente a nivel España, ¿ok? Es donde va a hacer el sorteo. Y luego, ahora, ¿qué tenéis que hacer para recibir uno de estos productos? Uno de estos maquillajes, ¿vale? Primero tenéis que meteros en mi Instagram, seguirme, por supuesto. Y luego poner hashtag Afro España, hashtag AfroESpaña visible, ¿vale? Y luego responder a esta pregunta. ¿Quién fue la primera modelo africana en crear una firma cosmética? ¿Vale? La pista Somalia. Ahora Re, repito, ¿qué tenéis que hacer para recibir uno de estos productos? ¿Vale? Que son tres productos para tres personas diferentes. Eh, uno es un tono muy oscuro, otro es un tono oscuro medio y otro es un tono claro. ¿Vale? De acuerdo, un tono pues, para piel mestiza o piel blanca. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer, meteros en mi Instagram, seguirme y poner hashtag afroespaña hashtag afroespaña visible vale y responder a la pregunta quién fue la primera modelo africana en crear una firma cosmética la pista es somalia y luego para los que eh, para los que hagan atrás de youtube vale eh, tenéis que hacerme lo que es un pantallazo enviarme un pantallazo vale eh, para que yo sepa si también habéis entrado en instagram y que habéis hecho lo que os he pedido, de acuerdo y así podéis recibir eh, uno de nuestros maquillajes que además podéis elegir ¿vale? Si tenéis el, el, el, el, el, el, el, la piel oscura o muy oscura elegiría más oscuro Si tenéis una piel mmm, oscura media podéis elegirlo Si resulta que os es más oscuro o más claro Podéis eh, ya sabéis mezclar maquillaje con otro ¿vale? O utilizarlo pues, para dar, eh, para acentuar zonas ¿Ok? Eso es todo eh, ¿Qué más? Repito, a nivel España, a nivel continente ¿vale? más A nivel España solamente también Y nada más y espero, pues, que nada, que eh, participéis muchos en este concurso, porque está muy bien. Eh, el paquete os llegará, pues, bien. Y que luego, sí, hacer un vídeo. Yo quiero usar, eh, para que se vea que ha llegado realmente el cosmético, eh, os pido que hagáis un vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Diciendo que os ha llegado, ¿vale? Porque así sabe la gente que realmente aquí no hay truco, sino que llega realmente el regalo del sorteo, ¿vale? Para el feliz año 2022. Así que, besito, besito, besito, ¿vale? Chao. Eh, participar muchas, adiós